Hola, buscadores. Esta frase de hoy mmm, me, me ha impactado bastante porque a mí me ha ocurrido bastantes veces. La frase dice, el momento en que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Me acuerdo de que me he encontrado bastantes veces intentando algo que sea, ¿eh? algo importante, algo muy banal, da igual eso. Y que llega un momento en que hay unas ganas de dejarlo, una sensación de, de abandono, de lo dejo, esto no, no, no se arregla, no, no, no puedo terminarlo, lo que sea, y lo dejo. Y las veces que lo he dejado, he salido siempre perdiendo, evidentemente eso no se ha conseguido pero bueno, se queda ahí, como no sabes qué hubiera pasado si hubieras continuado, pues puedes seguir pensando que sería así y ya está. Pero no cuando lo he continuado, cuando he, me he esforzado en continuar, justo en ese momento en que es el momento de corte en el cual podría dejarlo, podría continuar, si lo continúo, prácticamente siempre a partir de entonces la cosa ha empezado a mejorar rápidamente y he terminado consiguiéndolo. Hay algunos casos en los que no, evidentemente. Pero en líneas generales, sí. Y eso tiene que ver con Saturno. Aprovecho para comentar esto porque me da la sensación de que no lo he comentado en ningún otro vídeo de este estilo. En los de astrología creo que sí. Pero en este, no. En esta línea de frases positivas, etcétera No he comentado esto. Pero es, es algo que conviene que la gente sepa. Todos los planetas, eso de entrada para que entendáis a qué me refiero, todos los planetas, astrológicamente hablando, están en nuestro interior. No es los planetas de fuera los que nos afectan, sino esos planetas que están en nuestro interior. No vamos a discutir más eso, simplemente lo comento por, porque es un axioma. Al estar dentro de nosotros, representan parte de nuestra psicología. Le llames como le llames, le llamarías la parte, que sé, el arquetipo tal o cual, o le llamas um, Júpiter o Saturno, vale, dale el nombre de planeta si quieres, pero en realidad está hablando de un arquetipo interno, una manera de funcionar de nuestra personalidad, entonces, centrándonos en Saturno, Saturno tiene mala fama, porque es el que nos limita, nos coarta, nos hace sentir lentos, nos... Nos dificulta las cosas, es cierto, es cierto. Traducido sería, Saturno es la parte de nosotros que no quiere que gastemos energía en vano. Quiere conservar al máximo todo lo que tenemos. Desde el dinero, es el más conservador en ese sentido, es incluso el tacaño más de una vez, hasta la salud, la energía que tenemos. No quiere que la gastemos para nada. Lo mínimo posible. Entonces, lo que ocurre con Saturno es que cada vez que queremos gastar más energía, cierra el grifo, y nos sentimos uh, bajos de energía, limitados, etc. Pero, explicado así, da la sensación de que quiere tocarnos las narices. Y no, es un planeta necesario para nuestra supervivencia. Nuestra mente estaría constantemente echando energía hacia afuera. Y quien dice la mente, las emociones, el cuerpo físico da igual, ¿no? Tenemos al otro, que sería el Marte, que es lo contrario, el que quiere hacer cosas, gastar energía sin límites. Vale, pues Saturno te dice, no, no vamos a, a caer en ese juego y no te dejo. Y si tú no haces caso, te cierra el grifo. Cierra el grifo. Va, vale. pero por eso, porque quiere su, nuestra supervivencia, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de empezar muchas cosas, sea mentalmente o físicamente o las, de las dos maneras, empezar muchas cosas que no son verdaderamente inútiles, que nos hacen perder tiempo, gastar energía, porque sí, sin ningún objetivo importante para nosotros. Es ahí donde Saturno te pone los límites y te empieza a decir... Hacer sentir que te falta energía. Justo el momento en que quieres dejarlo, eso dice la frase, ¿verdad? Es el momento en que Júpiter perdón Saturno te está como vocecita diciendo déjalo, no pierdes el tiempo, eh, esto no lo vas a conseguir, etc. Está intentando comprobar si de verdad esto te interesa o no. Es útil y sobre todo interesante para ti motivador. Si tienes poco motiva, poca motivación, pocas ganas de conseguir algo, ese Saturno gana la partida y hace que lo dejes. Si realmente era poco importante, no se ha perdido nada. Digamos que menos mal, lo has dejado. Pero si tú crees que eso es importante, lo sientes como importante, sobreponte a ese bajón energético... Y tira adelante, continúa avanzando. Si quieres, quizás un poquitín más lento, si ya no puedes con tu alma. Pero sigue, sigue avanzando o descansa y continúa. Es igual, busca alguna manera para seguir avanzando. Porque una vez Saturno se dé cuenta de tu esfuerzo, entenderá que para ti eso es importante. Y entonces te cederá el paso a Júpiter que es precisamente el contrario en el sentido de Júpiter, te da optimismo, te da energía, te da más facilidad para aprovechar las oportunidades y para ganar y conseguir lo que querías. Es el eterno juego entre el Saturno y el Júpiter. En nuestro interior está una parte que quiere la supervivencia, a lo mejor para nosotros, que es el Saturno, y que tenemos que amarle porque es gracias a él que estamos vivos, pero que también hay que saber que si le dejamos dominar, lo frena todo, en exceso. Al igual que está también el Júpiter, que nos hace disfrutar de la vida y tener muchas cosas, pero podría llegar al exceso también y causarnos daño. Los dos se tienen que contrarrestar. Pues tenlo en cuenta, cuando estés en un bajón, piensa, ahora lo vamos a afinar un poco más, diría, piensa si eso de verdad, te importa eso que querías conseguir, ese objetivo, te importa, es importante para ti. Si es así, continúa avanzando, como puedas, pero continúa avanzando. Si ves que no, pues abandona, déjalo, pero no como rendirse, sino como, ostras, me he dado cuenta de que es verdad, eso pues, no me tiene mucha importancia, no me importa, no me interesa, no me va a aportar nada, da igual, y por lo tanto lo dejo. Pero ya es una decisión consciente de dejarlo. Pero no porque no puedo, sino porque me he dado cuenta que no me interesa. Y ya está. Esa es la clave del éxito realmente. Preguntas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.